Sabiru, arnita, pinta tu panga, tu manta, tarispa, mi punataskara. Allá está Mujer que trabaja Para el bien de su hogar Se levanta temprano Comida nos da Gozo y paz Y el amor que nos da Gozo y paz Y el amor que nos da Padre. Dios por ti, mujer que trabaja para el bien de su hogar, se levanta temprano, comida nos da, su gozo y paz y el amor que nos da, su gozo y paz y el amor. Adiós por ti